Interesante. ¡Vamos! Joder, empezamos mal. Empezamos muy mal. Antes de ver por la cosa. Uy, ha hecho breguidad. Yo ya no tomo riesgos Ahora, que foquen Muy bien, levita Levita, muy bien, súper útil Ahí está, ahí está, eso es un doble salto bien hecho. Joder, otro salto, tío. Madre mía, que me voy a caer. A lo mejor es pillar una buena carrilla. Que sea... Madre mía, madre mía... Madre mía, madre mía, Hostia, pero... una hostia que... No... un golpe me las cargo. Y vemos unos, unos efectos lumínicos impresionantes. Pero, pero antes de, de deleitarnos con esos efectos. Ahí el checkpoint. Bueno, me cargo a estos, por supuesto. ¡Venga, la mierda! Oh. ¡Qué lamentable! Bueno... ¡Venga, venga! No, no, no Bueno, al menos hay un checkpoint ahí Uh, este, este, salto lo he hecho bien y he llegado de mirarlo eh. Bueno, he pillado buena energía y ahora sí me mata. Creo que me da igual. No hay nada más. No hay nada más. Bueno, en un plataformas hay una regla básica. Si es difícil llegar, hay algo seguro Dios Ahora, ¿por dónde coño no tengo que ir? ¿Por dónde coño no tengo que ir? Me falta ¿no? ah, espera, tres por una bolita de energía. Vale, vale, vale. No sabía que el checkpoint también te guarda las bolitas. Madre mía, madre mía. tengo que llegar vamos vamos solo me queda esto para acabar esta mierda de juego No nivel no completado. Nivel no completado, voy a estar. Esto es Ninja Gayetamal. Sufrimiento. Sin parar. Y te pone nivel no completado. Gracias. Gracias por hacer este juego tan fantástico. Ni, no te dicen nada, enhorabuena, ni, ni, ni nada, ni un no completado y te jodes. Eh, como puede verse, lo he desbloqueado 100%, es que... bueno, soy un crack. No me han dado platino porque esto es la Wii, pero bueno. Y aquí, eran... Creo, creo que podemos volver... Selva de Chupachos. Ah, ah, ah, ah. Una vez te pasas el juego, aparecen nuevos modos O sea, Este es el juego normal, recoger puntos, recoger ocultos y ataque contra el reloj O sea que es lo mismo, pero con recoger cosas y con tiempo relleno puro yo que se, voy a poner recoger puntos ¡Buf! pero, pero esto lo voy a poner fácil sí, este creo que lo jugué. que hay que, estar el escenario bueno está lleno de, de cosillas que hay que recogiendo bueno, esto ya joder ya empezamos. Está lleno de un montón de, de caramelitos y hay que ir recogiendo. Hay que recoger 200, 272. Vale. Aquí jugar a esto ya, ya requiere niveles de masoquismo excesivos. Total para que al final te diga nivel no completado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un rollo de papel higiénico amarillo? ¿Qué locura es esto? qué es esto? ¿No se supone que son dulces esto. Y esto. ¿A que también hay que recoger eh, los, las cosas estas de energía. Madre mía, qué palo. Sí, sí, sí, estoy seguro. Que acabe esta tortura ya. ¿Qué puedo decir de este juego? Eh... Pues nada más ya, ya lo habéis visto, que es una joya. Bueno, ya que el juego no nos ha puesto los créditos, no nos ha puesto nada al final del juego, nos lo pone aquí en el menú y podemos acceder a ello cuando queramos. Incluso no falta jugar al juego y sufrir esta tortura para ver eh, los créditos. Dedicado al el trabajador, equipo que sacó adelante y e hizo esto posible. Sí, sí, todos. Aquí vemos que Michael Broker ha hecho un montón de cosas. Estaba empleado porque es el único que hizo algo porque los demás a lo mejor se hundieron y o, o son de relleno. Estas personas a lo mejor no existen. Pues aquí ya, control de calidad, mmm, yo creo que no. Y esta gente no ha hecho nada o, o se ha suicidado en el camino o algo así. Pues. Porque esto no tiene calidad ninguna. Havoc Ojo copyright La hace dos veces el pedazo de motor de físicas Bueno, la verdad que me he dicho es que este juego está en... bueno, en castellano Iba a ser el perfecto castellano Pero no Está en castellano Ya suficiente Y abre aquí a mamá y papá A otra madre y a otro padre Y bueno, aquí nos dan por fin las gracias Ahora que me pase el juego, me dice nivel no completado y la toma por culo. Ala. bueno, que ya, al menos ya te dicen te dan la enhorabuena de alguna manera. ¿no? Y mira sonido. Ojo, aquí la, la Z no va. Se les ha olvidado poner, Ahí digo la, poner la B en este menú. control de calidad, vamos, se lo han currado. Bueno, lo que espero hacer con estos vídeos es hacer un vídeo de resumen eh, Que seguramente es el que verá todo el mundo Porque, bueno... Bueno Porque ver todos los vídeos que he hecho es un poco una tortura, ¿no? Que igualmente los voy a subir por si alguien quiere ver este juego Aquí pondré los links, aquí o por acá pondré los links a playlist al vídeo lo que sea bueno sí que a lo mejor hago más vídeos depende gracias por ver este vídeo hasta la próxima si hay una próxima <ríe> adiós